Bueno, es que esto me gustaría que vosotros que habéis conocido a muchos profesionales también lo corroboréis. yo por lo menos los que he conocido y demás, que la gente se piensa o tiene la figura de los profesionales, tanto del Olimpia como tal, como que son gente que se pasan todo el día entrenando, comiendo, yendo al médico con controles, con gestores de marketing, de esto, del otro, y en realidad son personas normales y corrientes, que algunos de ellos llegan a fin de mes jodido de cojones que se cogen la botella de whisky muchas veces después de un campeonato y la lían y no sé qué. Y la gente yo me di cuenta que, usted ese era profesional, como qué vida más sacrificada, más esforzada ha llevado y tal, cuando muchos no... no, no eran puras genéticas y ya está. Si quieren, si quieren ver lo que es la, la vida de los profesionales de los 90, ahora pueden ver en Netflix Killer Sally, que sale Ray McNeil, el asesinato de Ray McNeil. Eh, está el documental y se ve, pues Ray McNeil era básicamente un buscavidas portero, hacía porno, vendía droga, pues eso era nuestro, va a tener una genética de la hostia y así había muchos. Yo no he conocido profesionales, pero bueno, las cosas, gente llegan de unos y otros, Paco y Raúl son los que... Sí, yo en este caso, yo en este caso ...bueno, eh, he visto los dos extremos, ¿no? En este caso, yo por ejemplo, bueno, yo he compartido competiciones con, con Jake Callet y es absolutamente un profesional. Es un currante, es un trabajador, la cabeza en su sitio, lo tiene muy claro. Siempre se ha dicho ¿no? que Jay Khaled es de los Mister Olympia más inteligentes que ha habido, lo ha llevado toda su carrera. Yo flipé en, un, en una, bueno, lo que hacen el, el meeting de atletas, pero después que hacen que estamos todos los atletas allá por la mesita y yo iba con mis fotitos para que los fans te quieren comprar fotos y tal y, y Jake Allen trajo tres camiones de merchandising vendiendo ahí, que, que, o sea, que ya ves un poco, ¿no? que, que era un tío que lo tenía y súper profesional súper curante, súper trabajador y luego, y como ese he visto Marcus, por ejemplo, también eh, pero luego hemos visto también otros casos que dice, madre mía y, no, y a mí lo que me sorprendía muchas veces es, con ese desorden con esa vida que lleva, cómo, cómo puede llegar a tener eh, esos físicos, ¿vale? Chris comer era una pasada, ¿no? o sea, el tío era un fiestero, ¿vale? Y, te, y, y, y no ya que hayas vivido, sino que, que, que entre el círculo de profesionales te cuentan, te dicen y tal, dices, barbaridades, que dices, vamos a ver, escúchame. Y luego lo ves encima del escenario y dices, puta, pero si se puta madre. ¿vale? Ahora vengo. <risa> este, este va a mear La, la entrega un apretón y demás es que No, esto pero, me parece... pero es así ¿eh? Y he visto los dos casos Por un lado, por lo bueno y por, y por lo malo ¿Sabes? Y había claro. de todo Claro, yo... Yo es que me parece curioso Porque incluso entre los profesionales españoles eh, La gente que no los conoce, pues claro Los tiene como admirados y demás Pero la gente que los conoce, te das cuenta de que son gente de toda la vida, normal, como tu colega el del barrio, lo único que el cabrón come, entrena y se pone gigante y ya está, pero que tienen sus trabajos normales, no sé qué. Pero yo veo en los foros y tal, yo que me meto mucho en los foros y en estas mierdas pues, para, para ver la, la, bueno, la, la gente cómo, cómo opina, qué opina de este deporte y demás. Y es que los tiene tan, tan idolatrados como de que son seres disciplinados La típica frase de para ser culturista tienes que eh, dejar de lado toda tu vida... Todo, Hostia, que no, que no, que hay algunos que no han dejado ni de lado las fiestas, ni las drogas, ni hostia, han seguido con ellas. O sea, que no tal. Y la gente tiene como, como esa imagen, y me parece muy curioso, porque la verdad es que, por ejemplo, Jay Cutler, eh, siempre todo el mundo ha dicho que es un empresario desde que empezó a ser culturista hasta que acabó, y que lo sigue siendo a día de hoy. Y se le nota. Pero claro, hay otros pobrecitos que se retiran, como hablábamos de, de Dexter Jason, y se le ven medio ofreciéndose por ahí para, para intentar sobrevivir. Y me parece curioso lo que opina la gente de lo que luego en realidad es esto. ¿Sabes? Y, y quería que lo contarais vosotros, ya que habéis conocido, porque aquí en España se conocen muchos casos, lo típico que si Silvio Samuel, que si esto, que si lo otro y tal. Pero bueno, como son de España no se le da importancia, pero que los de los... Yo, de la yo gente... sí que yo, yo conocía a muchísimos culturistas, no muchos pro, y he tenido relación con muchos, pero no he conocido, de los que yo he visto, de los que yo he tratado, yo no he ninguno más metódico que este señor que está aquí con la camiseta roja yo no he visto nadie igual que Raúl a la hora de hacer las cosas de tenerlas tan claras o sea de ser pim pim pim pim pim pim tener la materia o sea se hizo pro precisamente por eso por por por seguir pim pim pim pim pim pim pico pala y yo que he estado con él he pasado muchas cosas con él muchas muchos viajes muchas habitaciones de hotel era una pasada verle o sea repito desde antes de ser pro era una pasada a ver con qué orden, tío, llevaba las comidas, los suplementos, todo, todo. O sea, era un grado de excelencia a la hora de prepararse. Bueno, y sigo, eh, me, me sigue cruzando. Incluso, incluso había veces, ahora con los años ahí, cosas que dices, a lo mejor no era la mejor de las preparaciones que estuve haciendo, pero. La hacía de una, con una sí. forma, con una solvencia que había dejado flipar. Pero si escucha, el público, que escucha esto el público, pero si a día de hoy hemos quedado a veces para hacer programas de conectados allí y le ves, y le ves con su... ¿eh? ¿Te acuerdas? No sé si estabas tú serio. Cuando cogió el cabrón y sacó unas pechugas de pollo y brócoli eh, que tenía envuelta, que dice, no, es que he la cena de ayer. Y yo yo, pues, da por culo a la cena de ayer, ¿sabes? Para traérmelas aquí a comérmelas a media mañana. Me cuenta por culo. No, si, siempre con el brócoli... Yo, yo sí me considero, y lo sigo siendo, eh, ext extremista. Yo soy, yo soy de los culturistas eh, extremistas, de, siempre lo he dicho. Cuando hay que pasar hambre, te mato de hambre y cuando hay que comer, hay que comer. Pero a día de hoy soy muy, muy, muy metódico. Y con todo el que un poco competidor que quiero preparar, igualmente soy siempre súper metódico. Y, y fíjate, una de, uno de, de las personas con la que mejor me llevo y es de los que metódicamente es igual que yo o más, porque apunta, es increíble, apunta hasta las puntuaciones de los competidores, es Milos. O sea, Milos es la persona que mayor, es, mayor concuerdo en montones de cosas. Eh, y vamos al, al, al, al milímetro con todo, ¿no? Es de las personas más cercanas a mí hasta el día de hoy, ¿eh? Fíjate que en México hay una anécdota, fíjate, coño, que yo estoy retirado, incluso, que, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Quiero mantener un peso bajo corporal, peso muy poco, soy una chinchilla porque, bueno, si, si me gusta correr, me gusta coger la bici, ¿no? Bueno, total, que cuando fui, Milos, coño, ya tengo una de las retirado, y cuando fuimos a México, eh, Tony, mi compadre, pues nos llevaba, si nos está viendo le mando un saludo, eh, nos llevaba prácticamente a, co a comer a, a, a todas horas, ¿no? Y compartíamos mesa. Y Milos era muy mm, metódico con la alimentación, ¿no? Y yo me quedé observando y dije, joder, tío, con la edad que tiene ya retirado. Pero yo estaba igual. Total, que yo me levanté y me cogí un postre, era un buffet, me cogí un postre, que era una natilla no sé qué, y Milos me dijo, ¿desert? Y yo dije, ¿yes? Y le dije en español, Milos, que ya que estamos retirados, coño. Y cogió, se levantó y dijo, pues verdad! Cogió, se levantó el tío y vino con dos o tres. yo no sé Se cogió un poquito de todos los postres, ¿no? Entonces, a veces, joder, incluso no estando en competición, al final llevamos la metodología en la sangre de lo, que, de lo que es un culturista, ¿no? Sí, ahora, ahora, déjame que os cuente una anécdota ahora que has dicho tú, Raúl, lo de Milos. Eh, escúchame, Conmigo igual, exactamente igual. Eh, íbamos a un restaurante y estábamos ahí y tal. Eh, me preguntaba, Paco, ¿tú qué vas a comer? Digo, ¿No? yo, yo, carne. Dice, yo también, carne. Luego, otra cosa, él quería comer lo que comiera yo, el tío. Y digo, no, pero por, por yo qué sé, ¿no? Por, por decir, bueno acompaño, lo que tú hagas, hago yo y tal, y el tío es, es así, pero sí que es verdad que Milos es un tío súper, súper, súper metódico, minucioso, hasta el último detalle, es un tío súper calculador, es una pasada. Y, ¿Y lo humilde que es, eh? Lo humilde sí, total, que es, total. Eh, total. Eh, bueno, en humildad no sé quién le puede echar la pata, porque a mí incluso me pregunta, oye Raúl, ¿y tú y tú cómo haces esto? ¿y tú cómo tomas este diurético ¿Y tú cómo? O sea, él no es nadie. Él pregunta, oye, comparte eh, información, sí, contrastamos… Sí. Ah, muy curioso, pues lo voy a probar, no sé, o sea, el tío es y la verdad que pues, por alguien es, es quien es, ¿no? Como, sí. como preparador y como persona. Sí, totalmente, Raúl, escucha, eh, y conmigo igual, incluso cuando no nos conocíamos tanto, que no… En la época que coincidió con el que estaba en Vito es que coincidíamos más y tal, pero ya de antes, o sea… Y preguntarme, ¿no? Aquello que de verlo dos veces. Eh, y preguntarme, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Y cómo lo hace el otro? Y, y tú dices, joder, me lo está preguntando Milos Arce. Y, y, y, y, y aquello que dice, bueno, pues porque quieres saber información. No, no, no, no, no pero no porque tiene la curiosidad, pero luego te comparte y luego te dice, oye, pues mira, esto así, esto, lo otro, esto, y te dice, y dices... O sea, y, y tiene esa curiosidad y luego él lo analiza, lo estudia, lo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es súper interesante haber conocido a Milos, es una pasada.